La Biblia dice que esta carne es débil Los médicos recomiendan Que para cuidar este cuerpo Ellos recomiendan no comer mucha comida chatarra No consumir ciertas cosas Y a veces no le hacemos caso a eso El Señor dice lo mismo esta carne es débil. le encanta comerse cualquier cosa que no edifica la vida espiritual el chisme el enojo, el orgullo el afán a veces preferimos tener una casa de tercer nivel que tener más nuestra vida espiritual de esa manera a eso se le llama afán por si da tiempo nos vamos a la iglesia y si ¿sí? Y si no pues, ¿de qué vamos a vivir? Dice la gente, dice el Señor, tranquilo mi hijo. Si buscas primero mi presencia Las demás cosas serán añadidas a tu vida Pero preocúpate por tu vida espiritual mm. Me dijo alguien, tenía 11 tiendas Y ahora mira cómo estoy vendiendo manía en las calles Reconozco que es el Señor el que me trajo abajo Y vaya que le reconoce Fue en agua escondida Y le dije a este hombre tranquilo Nunca es tarde para levantarte ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de oportunidades? Si sientes que no sales debajo de esta deuda si sientes que no sales de esa maldición Que está pasando en casa Tranquilo el Señor te va a levantar ¿Sabes qué me dijo mi papá? Él me dice, pórtate bien, hijo Que si te portas bien Yo sé lo que voy a hacer contigo Lo mismo dice, papá, que está ahí arriba Si vosotros siendo malos Dice, sabéis dar buenas traduas a vuestros hijos Cuanto más, papá, que está ahí arriba Él me levanta. Se aguanta un poquito más de pie todavía Y no canta Él me levanta. Créalo Él me levanta Así dice el Señor Así dice el Señor Tus hijos van a regresar a los pies de Cristo Él me levanta Créalo mujer de suerte amarillo Él me levanta casa se transforma el Él me levantará Así dice el Señor Crea que te vas a levantar en medio de ese dolor de enfermedad Díselo En sus brazos me sostendrá. No lo dice el pastor, no lo dice nadie. ¿Sabe quién dice? Así dice el Señor. Créale la promesa de tu papá esta tarde. Señor, Él me levantará. Oh, oh, oh. Él me levantará. Se levantará tu familia. Levantará ese fuego en casa, empezará a arder en Pastoca la gloria y la presencia de Dios. La atmósfera será cambiada sobre Pastoca. Si alguien lo cree, los aires serán transformados, los aires serán cambiados. La casa cambia. Él está aquí para fortalecerte Grítalo conmigo, vamos Me fortalecerá Me fortalecerá Y en sus brazos me fortalecerá Porque hasta ahora Has confiado en tus propias fuerzas. Crea que Dios te va a confiar y crea que Dios va a fortalecer, me bocaré será. Señor. Viviré esto hasta para cantar la alabanza. Viviré esto hasta para la más que la Deja que esta carpa se descienda la gloria de Dios por unos minutos, vamos. La presencia de Dios aún vamos a presencia de Dios eh, un poquito más el que se acerca a mí dice el Señor yo me acercaré a él cuántos están dispuestos a acercarse en un minuto un poquito más a la presencia de Dios In a day, in a Yo quiero que confieses esto Cada que siento en mi espíritu y en mi corazón escuche Jale poquito Yo puedo sentir en mi espíritu Que aquí hay algunos que vienen trajeados y todo Pero están débiles en la fe Has estado lejos mi hijo dice Dios no os engañéis a vosotros mismos porque Dios no puede ser burlado pero estoy aquí dice el Señor para decirte que te levantes mi hijo se está apagando la adoración en tu casa se está apagando el fuego en tu casa algo se está apagando en tu casa y no te estás dando cuenta aquí hay un hombre escúchame te has alterado mucho estos días, varón No son palabras, varón, escúchame Aunque agarres a hinchazos tus hijos, a palabrerías No vas a poder cambiar, dice Dios, así tu casa Si tan solo le dieras lugar al fuego de mi presencia Verías que voy a transformar tu casa Y todo espíritu de rebeldía se va de tu casa toda basura de satanás que ha entrado en tu casa se va corazones lastimados empiezan a ser sanados Iglesia, si usted le quiere dar libertad, vamos un poquito más. Eso es que te chamo Llega <risa> al lugar el Espíritu Santo. Llega al lugar el Espíritu Santo. Que crea que tu vamos vida Eso es. Eso es, eso es. Alguien sé que está, alguien sé que está de ti, alguien sé que está de mí. Es el Salvador ¿Sabe? A veces cantamos eso Hasta no experimentarlo Antes de cantarlo Regáleme unos minutillos más Esta alabanza yo la empecé a cantar Cuando caí En un derrame hace casi cinco meses ya nunca me lo imaginé en la vida pero quizás no te habías dado cuenta de los procesos de tu pastor o de los procesos nuestros te puedo decir que tal vez es uno de los procesos que estamos pasando como leves durante 25 años hemos pasado peores cosas pero cuando yo estaba cayendo en esto yo decía Señor no es posible que venga uno más y sabe como que alguien me empezó a cantar esa alabanza en mis oídos vive Dios que no es mentira diciéndome aquí voy a estar cerca aquí voy a estar cerca no voy a estar lejos humanamente no le puedo mentir hay un momento que me debilité hermano en medio del proceso que en vez de recuperarse se iba más en vez de recuperarse se iba más yo ya se dio. Pero venías alabanza en mi mente cada momento Alguien cerca está de mí Alguien cerca está de mí Alguien cerca está Es el Salvador. Me volví a levantar. Yo lo mismo te vengo a decir. No te vengo a confesar mis fracasos. Te vengo a confesar lo grande que Dios ha sido conmigo. Y si Dios ha sido conmigo así, déjame decirte que también Dios lo puede hacer contigo. No importa cuántos años lleves con ese dolor. No importa cuántos años lleves con esa enfermedad. Él te va a levantar, Él te va a dar las fuerzas sas usted This us? what El Señor te reviste de nuevas fuerzas con el poder de Cristo Rey. Un hermoso, te digo, señor? Ser de mí. Grítalo, pues. Es el Salvador, Jesús. Esta es una buena noticia. de. De aplausos al Rey Lo más fuerte que pueda Cierra sus ojos y dígale Señor Estos aplausos son para ti Este es para ti papito Que no has dejado a mi familia Que no me has dejado a mí que has bendecido mi casa, que has bendecido Mi negocio, que has bendecido mi trabajo Que has bendecido el ministerio, que has Bendecido la iglesia, este aplauso es para Ti y Rambroso, Hebre, Quebroso, Bracán Que ese aplauso se convierta en acción de Gracias, que ese aplauso se convierta en Gratitud, vamos iglesia